cinco días <risa> vamos en cinco días maravilloso y más maravilloso paisaje el señor es precioso precioso así que bueno pues ¿ah? este sol maravilloso que tienes el cortito porque si no oh, oh, me tienen prohibido el sol pero para ti señor todo es gloria y para ti todo es precioso en este tiempo que estamos de Sí, pues, de cuaresma preparándonos para Semana Santa. Mira hoy día, ¿qué nos dice la palabra en Romanos? ¿ah? La noche ha avanzado y se acerca el día. Desechemos pues la sobra de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Palabra del Señor. La noche ya ha avanzado, el tiempo ha avanzado, no importa la edad que tenga. Usted dirá, para usted que ya, ah, ah por los 80 será avanzado, pero yo tengo 15, tengo 50, hermano. Nadie sabe cuándo es el final, por eso dice, y se acerca el día, ese día maravilloso, ah, del encuentro con el Señor, entonces preparémonos, estemos preparados, desechemos las obras, de las tinieblas, esas obras que nos llevan al egoísmo, a la soberbia, que nos ayudan a ah, yo, yo, yo, y sin preocuparnos del otro. Lo que a mí me guste bien, lo que diga el otro, piense el otro, no, yo primero, yo segundo, yo tercero. Entonces, desechémonos y vámonos y vistámonos con las armas de la luz. ¿Y cuáles son las armas de la luz, hermano querido? La paz, el amor, la armonía, el respeto. qué hoy día dirán, ¿y qué es lo que es eso? El respetarnos unos a otros. Y veamos con estos ayunos que ya comenzamos el otro día y que nos van ayudando, nos vayan ayudando a encontrarnos y entregarle todo esto al Señor a las pies de su cruz, cosa que cuando resucite, resucitamos todos con Él. Y. Yo no sé si tú la tienes, yo no, yo creo que esto está de más decirlo, pero vamos a decirlo, las preocupaciones, ayunemos de las preocupaciones, Señor, y dice, llenémonos de la confianza en Dios nuestro Padre. Las preocupaciones que yo estoy, yo mando, yo voy a decidir qué tengo que hacer y qué va a ser mi futuro. Yo, yo estoy preocupada por mis hijos, mis nietos, por los vecinos, por mi país. ¡Oh! Porque yo tengo que solucionarlo. Hermano, las preocupaciones, si yo las puedo resolver, los resuelvo y se acabó la preocupación. Y si yo no puedo, no saco nada con darle vuelta como el perrito lorterano que se da vuelta buscando su colita y nunca se lo va. Y tus preocupaciones y las mías, si no las podemos absorber, nunca. Así que hermanos queridos, confianza en el Señor. Señor, tú sabes, mi corazoncito te lo entrego. Tú sabes lo que yo siento, lo que yo quisiera. Y está en tus manos. En las mías yo no puedo hacer nada. Así que confío en ti, Señor. Te entrego todo, todo, todo. Saca todas estas preocupaciones de mi mente que me impiden acercarme más a ti. Y ayúdame a confiar siempre, siempre en ti, Señor. Aumenta, aumenta mi fe. Yo era uno de los diez. ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé. Solo sé que yo me quedé. Yo sé que yo me quedé, a mirar el surco de sus manos, a besar la sandalia de sus pies, a tocar el borde de su manto, sentir su amor cubriéndome ya mi cuerpo está libre de la lepra y no sé cómo voy a agradecer mas mi alma se inclina en su presencia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 que yo me quedé, a mirar el surco de sus manos, a besar la sandalia de sus pies, Alma se inclina en su presencia y le dice: Sálvame, Jesús de Nazaret. Salve. Ah